Muy buenas amigos de YouTube, les habla Luis Felipe Camilo Mercedes y hoy les traigo otro nuevo tutorial hoy vamos a firmar un documento en PDF tengo varios documentos pero en este caso vamos a utilizar el documento en PDF para hacer una firma digital procederé a abrirlo para que vean Esto, este documento lo tomé de, de internet y modifiqué la firma y las iniciales para hacerlo como ejemplo de este video, procederemos a abrir nuestro navegador de preferencia y vamos a buscar la página llamada i love pdf que es donde vamos a hacer este procedimiento hacemos clip en la página de i love pdf eh, deslizamos hacia abajo y donde vemos que dice firmar pdf que dice nuevo eh, daremos clip en esta parte luego vamos a seleccionar el archivo pdf que lo tenemos en nuestro escritorio pero se aseguran donde lo tienen luego de haber seleccionado el archivo pdf dice si solo yo o solicitar firma en este caso lo haré solo yo ya que tenemos esta parte que es donde vamos a personalizar voy a proseguir a poner mi nombre Ahora vamos a seleccionar el tipo de letra que nos guste y veremos la inicial, seleccionaré esta y vamos a proceder a firmar. Si no nos sale una indicación de que arrastremos el documento, a mano derecha vemos aquí que podemos arrastrar lo que acabamos de hacer y esto lo vamos a acomodar a esa línea tanto el tamaño como eh, la distancia que queramos eh, firmar con nuestro nombre. Ya que terminamos de acomodar, nos preguntaremos y las iniciales. Le damos para abajo, le damos donde dice inicial y automáticamente sale eh, nuestra inicial y vamos a tratar de acomodarla lo mejor que podamos en esta línea para poder hacer lo que es nuestra iniciales usualmente iniciales aparece otra línea diferente pero esto fue como un ejemplo para que puedan ver y para seguir vamos a darle donde dice firmar para que se haga se genere otro documento en pdf sin afectar la página principal que teníamos al principio que era nuestro pdf original vamos, vamos a proseguir a descargar Luego que le damos eh, vemos que abre en nuestro pdf y tenemos la firma y nuestras iniciales es cuanto a este video. hasta la próxima